Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un especial 35 cosas sobre mí, así que bueno, comencemos. 1. Nací en Caracas, Venezuela. 2. Nací el 21 de julio de 1995. Tengo 20 años actualmente y soy signo cáncer. 3. Mi nombre es real es Ander. 4. Me gusta dibujar manga y de vez en cuando creo mis propios personajes. 5, hubo una época en mi edad, en que todas las personas creían que yo calcaba todos los dibujos que hacía. Mas sin embargo, con el tiempo se dieron cuenta de que no lo hacía, ya que irónicamente, yo no calco. No porque no sepa, sino porque no me gusta hacerlo. 6, me gusta ver anime y manga, aunque prefiero más el anime, pero no me considero en sí un otaku. No hago cosplays ni nada de esas cosas. 7, me gusta, más que bailar, hacer coreografías. 8. Hace poco descubrí que también tengo talento o aptitudes para la radiodifusión, sobre todo al momento de hacer los comerciales o las propagandas. 9. En mi vida, solo he visto una vez nieve en la vida real, que fue, si mal no lo recuerdo, en Mérida, o en el Pico Bolívar. 10. A diferencia de en el internet y en las redes sociales, en la vida real soy algo introvertido. 11. Estudio informática y me voy a graduar como licenciado, y creo que me voy a dedicar al campo de la programación o de la seguridad web. Más sin embargo, yo soy más de la parte humanista. 12. Una de mis metas o sueños es el de poder conocer todo el mundo. 13. También antes de morir quiero poder actuar en un capítulo o temporada de Disney Channel o Cartoon Network. 14, también me gustaría poder llegar a crear mi propio anime o manga. 15, y por supuesto, también quisiera poder llegar a crear mi propio videojuego. 16, últimamente también he estado pensando en ver si presto mi voz para doblar uno que otro personaje, o tal vez hacer algo de radiodifusión. 17, le temo a las cucarachas, pero es un miedo más como de asco, y a algunas montañas rusas. 18, también le temo a ciertos sonidos de motos o motocicletas. Esto es algo que de seguro muchos venezolanos entenderán. 19. Otro de mis mayores temores es a estar varado y solo en el mar, literalmente, yo y mi chaleco salvavidas. 20. Nunca me cansaré de ver Digimon, Pokémon y Naruto. Grandes series de mi infancia. 21. Una de mis series favoritas entre muchas otras son The Big Bang Theory y Duana Anna 22, no tengo un gusto específico por un género de música en particular, escucho casi de todo, pero con mucha más frecuencia la música electrónica, el tectonic, el urbano, el pop y el cat pop Y con mucha menos frecuencia, el reggaetón. 23, tampoco tengo colores preferidos, pero si tuviese que escoger serían el amarillo, rojo, azul, verde y naranja. 24, y mucho menos tengo números favoritos, de la suerte, o ropa de la fortuna. 25. No fumo, nunca he fumado, y creo que nunca lo haré. Al igual que tomar o fumar droga pura excepto la Coca-Cola, y el café. 26. No soy de esas personas que cuando van a una fiesta, rumba, o Reu, lo primero que hacen es empezar a tomar. No soy muy fan de las bebidas alcohólicas. 27, mi primera novia fue como a los 5 años de edad, pero eso fue más bien un juego, o amor de niños. 28, no soy muy supersticioso, pero prefiero en este tipo de cosas como dicen, mejor prevenir que lamentar. 29, en mi vida, solo he ido una vez a una convención otaku, para ver cómo era, ya que yo en ese entonces me consideraba un medio otaku. Hasta que entré, vi muchos artículos bien finos de anime que quería comprar, vi los precios, y se me quitaron las ganas de comprar, y en parte, de Serotaku también. 30. Mis comidas gastronómicas favoritas son las de México, España, Japón, China, Italia, y por supuesto Venezuela. 31. A pesar de que tengo descendencia asiática, en otros idiomas, solo sé decir una que otra palabra en japonés. Konichiwa, Arigato, Moshi Moshi, Gomen asai, y Sayonara. En italiano, pagle, madame, oui, fregancé, y bon appétit. Hablo mejor el inglés, y de bolas, el español. 32, a veces, cuando hago cosas que para mí de verdad son bien importantes o bien significativas y me propongo hacerlas, no paro o no me detengo. No empiezo a hacer otra cosa o dejo de hacer lo que estoy haciendo hasta haberlas terminado. Otras veces no, otras veces simplemente digo que la villa, y ya. 33. En la vida real, tengo millones de cuentas en sitios de internet y redes sociales, que a fin de cuentas, nunca las uso. Las que más uso o visito, están siempre en la descripción del canal y de este vídeo. 34. Mi filosofía principal de vida es el Iolo, el acuna Matata o el Momantan. 35, antes de graduarme de bachiller en el colegio, liceo, o escuela, no sabía lo que iba a estudiar, ya que en mi prueba otsu me salieron literalmente, más de 15 recomendaciones. Y bueno chicos, hasta aquí el especial de las 35 cosas sobre mí. Espero que les haya gustado, y que me hayan podido conocer un poquito mejor. Y bueno, ya saben, si te gustó por favor regálame tu poderoso like que de verdad, me ayuda mucho. Deja en la caja de los comentarios qué te pareció o qué ideas tienes para mi siguiente vídeo. Suscríbete y comparte con todos tus amigos, que es gratis y no cuesta nada. Se despide una vez más su humilde servidor youtube Gracias por ver, y hasta la próxima.